Este jueves, el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó tres meses de prisión preventiva contra Johnny Portorreal, de 28 años, y Edwin Morel, alias La Vaca, acusados de quitarle la vida al comerciante Alcadio Caro Checo, hecho registrado en el municipio de Pimentel. La abogada Jocelyn Peña Caro, a su salida del referido tribunal, expresó. Simplemente la medida no se varió. Continúan en prisión preventiva debido a la gravedad del hecho y eh, los presupuestos no satisfacen eh, el posible peligro de fuga en caso de que se le varíe. Continúan en prisión preventiva. Como abogados, en la parte de querellante y a la vez familiar, también en la en, en el general tenemos caso? En bueno, la pena imponible. En el caso es de 30 años, hasta 30 años de prisión. Recordamos que es un caso eh, de un robo agravado y homicidio voluntario. Es, la pena son 30 años, eso es lo que nosotros perseguimos. Sin embargo, el abogado Pedro Reyes, representante legal del imputado Johnny Portorreal, entiende la medida debió ser variada, pues su representado presentó suficientes presupuestos. Mira, yo defiendo a Norberto Cotorreal, que es inocente de, de los hechos. Todavía el Ministerio Público tiene tres meses, seis meses para hacer la fase de investigación. Ellos renovaron la prisión preventiva por un espacio de tres meses más. Ahora bien, hay otra, cuando salga la sentencia, yo voy, la voy a apelar en diez días, porque nosotros depositamos muchísimo presupuesto y arraigo para variar las medidas. Entendió la magistrada que no pudo variar las medidas. Yo pedí una garantía económica de visitar todos los días nueve por un espacio de seis meses, hasta que el Ministerio Público concluya con las investigaciones. Mi defendido, mi defendido que ha pedido corto real, no tiene que ver con nada de eso. No lo vincula directamente y el Ministerio Público, cuando haga la fase de investigación, se va a dar cuenta que, no tan, que, que él es inocente de eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.